¡Despacio, Pearson! ¡Lo siento, Director Hiki! ¡Tenemos que estudiar para el examen de Ciencias Sociales! ¡De acuerdo! Bueno, tengo Soccer a las 2.45, tengo que derrotar a Milo en Vaina Crujiente a las 3.50 y ver Aventuras de Fossi Futuro a las 4.30. ¿Nos vemos en el grasoso y casoso a las 5? ¡Ay, no sé cómo lo haces! ¡Planeación! ¡Es un don! ¡Adiós! Tengo que ver a Milo en muerte cerebral. Yo no sé... ¿Cómo? cómo ¡Lo hace! ¡Planeación! ¡Es un don! ¡Ay, crueles fuerzas del destino! ¿Por qué me habéis traicionado? ¿Por qué? No es el destino. Nunca vas a derrotarme hasta que domines el delicado balance del hipergrado con el láser turbo. ¡Vamos! ¡Veamos algo de Fossy! Mm, bueno... Justo a tiempo. No sé cómo lo haces, Pepe. ¿Planeación? Es un don. ¡Pepi! ¿No tienes que cortarte el cabello? ¡Oh, no! ¡La magia de Consuelo! ¡Mi corte es en 10 minutos! ¿Pero y Fusi? Grábalo para mí. Usa la cinta que dice trasero de acero. ¡Toca esa cinta y te mueres! ¿Qué tal, Consuelo? Puntual como siempre. Siéntate, por favor, mientras termino con esta viejita de cabello azul. ¿Eres un líder de grupo o solo una seguidora? Averigua cuál es tu rango contestando las preguntas. Ay, ¿Por qué no? Tengo que matar el tiempo. Ups, pensé que era C. Tengo esa, tengo esa, no tengo esa... ¡Muy bien! 105. Eso me haría... ¿Promedio? ¡Hola, Pepper! ¡Qué buen corte! ¿Respondiste esto? Sí, tuve 156. Habría tenido 162, pero cometí un descuido en la pregunta. ¿Cuántos diarios podría entregar Billy en una hora? Se me olvidó que decía que él era asmático. ¡Esta cosa dice que soy promedio! ¿Qué pasa con ser promedio? El promedio es bueno, quiere decir que tiene suficiente Jing y suficiente Yang. ¡Cállate, niño Karma! ¡Tú es bueno en las artes y Nikki es buena en casi todo, pero ¿yo en qué soy buena? Pepper la verdadera medida de la grandeza de una persona es su habilidad para preservar, para enfrentar los obstáculos sin rendirse. Nikki, eso es. Lo haré de nuevo, pero esta vez lo voy a estudiar. No, eso no. No puedes eh. estudiar para esta clase de... Ay, necesitaré un abaco, sí! Y carne cruda para la fuerza. Talento para tontos. ¿Qué? ¡Y ya! M-I-S-C-I-S-C-I-P-P-I y ya m i s c i s i p p i p p i s c i s c i m No está mal, pero tienes que mejorar si quieres superar el promedio. Peperán, te digo que ese no es el modo. ¡Y ya! M-I-S-C-I-S-C-I-P-I y ya m i s c i s i p i p p i s i s i m Que alguien llame a Guinness y digan que tenemos una nueva marca para deletrear Mississippi hacia adelante y hacia atrás. ¡Sabía que Hacerlo porque yo, Pepper and Pearson, solamente soy promedio de nuevo. Ahora puedes dejar esas tonterías y estudiar para ciencias sociales. ¿Qué caso uh -huh. tiene? Poder tener buenas calificaciones, ir a buenas escuelas y convertirnos en miembros exitosos de la sociedad en el siempre competitivo futuro intelectual. Estudia tú, Nikki. Siempre seré del promedio. Yo solo estaré apoyándote. En... Pepperan, acabas de dar el balón al equipo contrario. Lo siento, no logro entender estas jugadas complejas. Ay, te vencí. Pepper, no puedo creer que cayeras justo en esa vaina. ¿Qué estabas pensando? No sé. Tal vez es hora de que deje la vaina crujiente. Es demasiado comp. compli. difícil. Cuando dejamos a Fossi futuro tenía que decidir entre Ilsa y su amor largo tiempo perdido del planeta París y un brillante cubo de maní. Pero el cubo es brillante. ¡Ay! Ah, dibujos animados. Son tan complicados. ¿A dónde vas? Álgebra avanzada es por acá. Me salí. Solo me engañaba a mí misma. No soy lo bastante lista para álgebra avanzada. Peperán, eras la segunda en la clase. Oh, lo sé, pero algún día la clase avanzaría y yo me quedaría atrás mordiendo el polvo. Han sido gentiles al salir conmigo todos estos años, pero es hora de que dejen de cubrirme. Voy a empezar Arte a tomar clases más adecuadas para mí. Maestro, Pepperán, mis labios son como mi lienzo. ¡Mi camisa! ¡Por última vez! ¡Dame tu mm. dinero del almuerzo o dame tus mm. muñecas! Peperán, uh. esto tiene que terminar. Puedo sentirlo, Nikki. La corriente de mediocridad está invadiendo todo mi cuerpo mientras hablamos. No te acerques, podría ser contagioso. Has ido demasiado lejos. Juega soccer a las 2.45, ve a Milo 43 minutos después y derrótalo en vaina crujiente, después ve a ver y Futuro a las 4.30, luego haz lo que tengas que hacer antes de estudiar conmigo a las 6 con un minuto en mi casa. ¿Acaso intentas lastimarme? Mi cerebro ya no puede controlar esa clase de planeación. Pero hace tres días, eras un genio en eso, Pepper. Tan solo han pasado tres días, el tiempo vuela cuando eres promedio. ¡Despacio! Lo siento, Director Hickey. Hmm, algo le pasa a esa niña. Pepper Pearson, preséntate en mi oficina de inmediato. Pearson, he notado algunos cambios en tu comportamiento. Cambios que ahora veo en tus compañeros de clase. ¿De qué habla? Ayer, el equipo de soccer perdió con Nuestra Señora de Walnut, también conocido como Nuestra Señora de Malas Jugadoras. Y el día de hoy, ocho estudiantes voluntariamente se cambiaron de Álgebra Avanzada a Arte para Delincuentes. <risa> ¡Mis muñecas no tienen cabeza! He llamado a unos especialistas. ¿Es el portador original? ¡Eso creemos! No te preocupes, niña. Tienes lo que se conoce como mal del mediocre. Vamos a llevarte a un lugar especial donde podremos aislarte para que el resto de la sociedad no se contacte. No. Tenemos a la fuente. Dile a Teta Zeta que comience fase 2 para encontrar a todos los estudiantes promedio. Preparen el equipo de extracción para la cuarentena. No será agradable. Oh, oh, oh, ¡Niña! ¡Nikki, gracias a Fossi que te encuentro! ¡Una agencia secreta del gobierno quiere poner en cuarentena a la escuela! ¡Tienes que advertírselo a los otros! ¿Por qué yo...? ¡Porque tú eres la más lista! ¡Todos te creerán! ¿En verdad soy la más lista? Bueno, ¿Ah? sé que entraré en una universidad de Liga IB y estaré dentro del 5% de los mejores. ¿Pero qué hay del 1%? Ahora Nikki es promedio como tú. ¡Reacciona, Nicky! Tesa, ¿Ah? ¡Tessa! ¡Vanessa! a todos en el grasoso y quesoso, por favor. ¿Por qué? ¿Qué está? ¡Oh, no! ¡Se extiende! Milo, ¿por qué no estás jugando vaina crujiente? Es que pensé que podía ser mejor, pero nunca tan bueno como la máquina. ¡Santa madre de la vaina! ¿Por qué siempre te llevas a los buenos? Por favor, Peperano. Nikki, los del gobierno se aproximan. Necesitamos un plan. Nicky no recuerda cómo atar sus zapatos. De acuerdo. Depende de mí. Puedo hacerlo. Por favor, Pepper. ¿Cómo esperas engañar a personas en trajes espaciales? ¡Eres promedio! Y ahora, gracias a ti, todos somos promedio. ¿El conejito entra en el agujero? ¡Ay, muy bien! No podemos dejar que nuestras personalidades sean definidas por un examen. Aun cuando nuestra puntuación sea promedio, eso no significa que seamos promedio. Cada uno tenemos nuestras propias cualidades, y esas cualidades son las que nos hacen grandiosos, y no dejen que ningún examen, ni nadie, les diga el contra. En realidad, Pepperán es lo contrario. ¡Has vuelto! Y Milo, eres genial. Gracias por fingir que dudabas de mí. Ah, uh, Sí, pensé que funcionaría. Atención, niños. están en grave peligro de contraer el mal del mediocre si no se han contagiado. Necesitamos aislar al portador original. ¿Quién de ustedes es Pepperan? Yo soy Peperan. ¡Ah! Yo soy Peperan. Yo soy la Pepperan! Yo soy Peperan. Miren quién es la reina de decir lo evidente. Oye, ¿te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien y he vuelto! Como mencionaba, nuestros estudiantes rutinariamente figuran entre los mejores porcentajes de todo el estado. Tengan cuidado, la campana está a punto de sonar y saben cómo pueden ser los niños al final del día. ¡Despacio, Pearson! ¿Para qué? ¿Para que pueda llamar a la Guardia Nacional para cerrar la zona y aislarme como portadora? Escuche esto. Lo conozco, jiki. Lo conozco. Ah, Mano, bueno, bueno, ella puchilla? definitivamente no es una estudiante oh. promedio. Oh. Ah.